FP es CESUR. CESUR es un centro oficial de formación profesional con más de 20 años de experiencia. Contamos con 25 centros a nivel nacional en los que impartimos más de 65 titulaciones en diversas modalidades. Visita nuestra web y encuentra tu ciclo oficial.